Los murciélagos, orden, Chiroptera, se encuentran entre los animales más vilipendiados por los humanos. La ignorancia y el desconocimiento agravados por la imagen que generalmente muestran de ellos los medios de comunicación, como el cine y la televisión, han generado mitos y falsas creencias acerca de este grupo de mamíferos, con la consiguiente aniquilación de muchas poblaciones de murciélagos, todo esto sumado a la pérdida y modificación de sus hábitats y sitios de refugio han colocado a muchas especies al borde de la extinción. Sin embargo, se ha comprobado que los mucílagos son elementos importantes en todos los ecosistemas donde habitan, pues actúan como polinizadores de plantas dispersores de semillas y controladores biológicos de muchas poblaciones de insectos perjudiciales al hombre. Con más de 1.100 especies, los mucílagos constituyen la quinta parte de todas las especies conocidas de mamíferos, hoy le voy a hablar del murciélago blanco, el murciélago blanco hondureño es una especie de murciélago microquiróptero de la familia Pyostomidae, Tiene pelaje blanco y nieve y nariz ovejas amarillas. Es pequeño, mido solamente de 3 a 4 centímetros y es el único miembro del género Ectopilla. Se ha encontrado en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Oeste de Panamá a elevaciones de 700 metros sobre el nivel del mar. Su alimentación es, al menos parcialmente, de frutas. El murciélago blanco hondureño corta las venas laterales de las largas hojas de la planta heliconia. Así se extiende hacia afuera de la vena central y las dobla para formar una carpa. Ellos se lindan del techo de esta carpa en pequeñas colonias de más de media docena de individuos formados por macho y un harén de hembras. La capa los protege de la lluvia y de los depredadores. La mayoría de los murciélagos de carpa levantan vuelo a la más mínima alteración pero investigadores de, en Costa Rica sostienen que el murciélago blanco hondureño levanta vuelo solo cuando el tallo principal de la carpa es movida, posiblemente porque ellos están bien camuflados. Aunque sus carpas están típicamente cerca de la tierra, cerca de 1.80 metros, Metro, la luz del sol se filtra a través de la hoja, la cual le da a su blanco pelaje un reflejo verdoso. Estos lados se oculta casi completamente si permanecen quietos. Se ha sugerido que una colonia puede tener varias carpas diseminadas en el bosque. Esta es una de las 15 especies de murciélagos de Latinoamérica que se posan en carpas. En el viejo mundo, en la India y el sudeste de Asia, se conocen tres especies de estas. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.